Hola, saludo cordial para todos y bienvenidos a la información aquí en Noticias de última hora. Continuamos con más noticias internacionales. Varias ciudades ucranianas, incluida la capital Kiev, han sido blancos de bombardeos rusos en las últimas horas. Putin dijo que dará respuesta contundente al sabotaje ocurrido en el puente de Kerch en Crimea. Si los intentos de ataques terroristas en nuestro territorio continúan, las respuestas de Rusia serán severas y su escala corresponderá al nivel de las amenazas que se plantean a Rusia. Zelensky desafía a Putin tras bombardeos en las últimas horas en Kiev. <risa> Hay reacciones y condenas sobre los ataques de Rusia a Ucrania. La Unión Europea advierte a Rusia. Para mí repetiré lo que siempre he dicho, el apaciguamiento nunca ha funcionado y el apaciguamiento nunca funcionará. Son crímenes de guerra y la respuesta tiene que ser proporcionada. Ucrania debe ganar esta guerra y nosotros debemos hacer todo lo posible para que Ucrania gane la guerra. Debemos responder a las demandas de Ucrania. Están luchando por sus vidas. Tenemos una guerra en Europa. No podemos dejar que el Kremlin se salga con la suya. Lukashenko anuncia que podría entrar como un nuevo actor en la guerra ruso-ucraniana. Mi respuesta a esto es fácil. Decidle al presidente de Ucrania y a los otros locos, si todavía están allí, que lo que pasó en el puente de Crimea les parecerá una broma si tocan tan solo un metro de nuestro territorio con sus sucias manos. Expresidente de Estados Unidos Donald Trump insta a negociar el conflicto, advirtiendo que esto puede elevar al mundo a una tercera guerra mundial. Los invitamos al contexto de la noticia. Muchas gracias por su audiencia. Aquí está toda la información. Información, noticias, contexto, todo lo que necesitas saber en noticias de última hora. Hola, saludo especial para todos. Esto era lo que muchos analistas vaticinaban y era que el conflicto entre Rusia y Ucrania escalara de un nivel, aún así no se declarara la guerra directa por parte de Putin a Ucrania. Más que una en las últimas horas de respuesta contundente de acuerdo a las agresiones a los territorios rusos o sabotajes a los intereses eslavos en diferentes partes del país. Se han producido mucha tensión, fuertes bombardeos por parte de la Federación de Rusia a específicamente puntos de comando o centros de decisiones en Ucrania, así como también se habla de centrales energéticas, incluso se dice que hay a puntos como oficina del SBU en Kiev, incluso ataques a la casa presidencial que se llevaron a cabo hace pocas horas por medio de misiles de crucero y drones lanzados por el ejército de Rusia. Como todos ustedes saben, esto se produce luego de que los servicios de inteligencia de Rusia encargados por el presidente Slavo le dieran a conocer al mandatario todos los pormenores de los resultados e investigaciones de quienes presumiblemente estarían detrás del atentado terrorista al puente de Crimea hace pocas horas. Puente que sufrió una avería en dos de sus tramos por la explosión de un coche bomba. Datos que fueron entregados por parte del Comité de Investigación de Rusia a cargo de Alexander Vastrinky sobre los sabotajes a la infraestructura del puente. Según el líder de los DAVOS, eh, Vladimir Putin, los datos forenses y las experticias investigaciones de estos hechos apuntan a que todo se refleja en un acto terrorista y apuntan a que los organizadores son los servicios secretos del gobierno de Zelensky, conocidos como los SBU en estas mismas declaraciones el presidente de Siberia fue contra ucrania sobre todo lo que se ha vivido desde el 2014 y el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 luego de estas declaraciones que ha entregado el líder en Moscú al iniciar esta jornada el ejército ruso infringió varios ataques masivos con misiles de crucero aproximadamente a más de ocho ciudades incluyendo como ya se los habíamos dicho la capital Kiev y esta arremetida según el mandatario fue la respuesta al sabotaje en Crimea por parte del de SBU ucraniano señoras y señores se habla que son varios misiles rusos que tuvieron como objetivos infraestructuras eléctricas centros de decisiones del ejército de Zelensky, además infraestructura crítica para la capital y otras en otras ciudades de Ucrania. Según portales especializados militares, se sabe que los ministerios lanzados fueron los TX-101 que logran un mayor impacto cuando dan en su objetivo, cuando impacta contra el objetivo en tierra. Hechos que se han registrado aproximadamente a las 8 de la mañana hora local en Kiev este 10 de octubre del 2022 y el golpe de respuesta ha provocado el pánico a los ciudadanos en varios puntos de la capital ucraniana. Según informes preliminares se habla de seis fuertes explosiones que se han registrado. Los datos que han sido entregados a hasta el momento es que producto de los ataques bombardeos eslavos 10 personas han perdido la vida y más de 60 han salido lesionadas esto fue lo que dijo el actor presidente en las últimas horas sobre los ataques masivos en Kiev y en otras ciudades por parte del Kremlin y literal le han lanzado un desafío a los en Moscú dijo en un video publicado en redes sociales de la presidencia ucraniana que los Таке русостеніянкому об'єктиву інфраструктура електрика де України. Ранок важкий. Маємо справу з терористами, десятки ракет, іранські шахіди. вони дві мішені, енергооб'єкти по всій нашій державі: Київщина й Хмельниччина, Львів і Дніпро, Вінниця, Франківщина, Запоріжжя Сумщина, Харківщина, Житомирщина, Кірваградщина, Південь Держави. Вони прагнуть паніки і хаос, хочуть знищити нашу енергосистему. Вони безнаділи президенти Україні, дісяки енергії quiere asustarnos y le pide a los ucranianos que se resguarden en los refugios чому саме такі удари ворог хоче щоб ми злякалися, щоб люди побігли але бігти ми можемо і демонструємо на бою. так буде і надалі Працюють зараз працюють наші ППО вже на зараз 38 повітряних цілей збито сьогодні también le dijo a Putin el siguiente mensaje frente a los que en las últimas horas. Medios internacionales como ISPAM TV le da despliegue a esta información, se dice conforme a la portavoz del Departamento de Situaciones de Emergencia de Kiev, Svitlana Budologa, citada por la agencia de noticias Ucri Forum, los bombardeos han dejado a varias personas sin vida. A su vez, el gobernador de la provincia de Kiev, Alexei Kuleva, ha confirmado un ataque de misiles y aseguró que se ha activado el sistema de defensa aérea. Mientras medios ucranianos están reportando explosiones en las provincias de Sitomir, el Bob, Ternopol, en la ciudad de Dnipropetrovsk, el Meninsky, Vinitsia, también se avisan de otros estallidos en otros puntos ucranianos, de acuerdo con lo que ha dicho el presidente de los eslavos y creo que muchos de ustedes ya han seguido esta noticia, el líder dio a entender que la paciencia llegó a su límite nombrando que líneas enemigas intentaron atacar en nucleares como la de Kursk, Zaporilla el gasoducto TurkStream además de los ataques a Crimea y territorio ruso, pero ya con el ataque al puente de Kerr se dio la orden de responder al ataque terrorista de Crimea es la primera vez que de acuerdo a los informes preliminares que se realiza un ataque de tal magnitud a territorio de Ucrania por parte de Rusia, estableciendo como objetivos, centros de comando de toma de decisiones, la oficina presidencial en Kiev y el edificio del SBU, el batallón del cuartel general de Azov y la sede del ministerio de la defensa, según datos expuestos por portales especializados. Desde el ministerio de la defensa han dicho a través de su jefe al mando Putin que si se sigue ordenando desde Kiev actos terroristas en contra de Rusia se responderá tácitamente en la misma forma y mucho más fuertes por parte del ejército ruso contra los centros de decisiones. En el momento en que estamos realizando este video se seguía con los ataques desde Rusia con misiles de cruz cero de precisión y drones a puntos críticos, puntos de estrategia militar afectando muy duro los servicios esenciales de Ucrania en toda la nación. Los últimos informes dicen que han sido más de 200 cohetes que han lanzado Rusia contra Ucrania en la jornada de hoy y han dado en el blanco en la operación militar u invasión de Rusia contra Ucrania como respuesta al sabotaje al puente de Crimea hace pocas horas. Ucrania está hasta el momento realizando todo el balance que dejan los daños de los bombardeos. Rusia declara como acto la explosión del puente de Crimea y asegura que responderá con la destrucción de los involucrados, es lo que ha aseverado también en las últimas horas el vicepresidente del Consejo de Seguridad. Hablamos del expresidente de la nación, Dimitri Medvedev. Según Hispan TV, está dándole despliegue a todo lo que está diciendo el funcionario de Rusia. El perpetrador del crimen es el estado fallido de Ucrania. Es un acto terrorista y de sabotaje cometido por el régimen crimen de Kiev ha asegurado el expresidente ruso y actual vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, Dmitry Medvedev, en declaraciones que ofreció a una entrevista publicada este lunes. Medvedev aseguró que la respuesta de Rusia a este crimen solo puede ser la destrucción directa de los terroristas. Esto es lo que los ciudadanos de Rusia están esperando, agregó. Rusia de igual manera ha dado a conocer que las autoridades rusas están investigando el caso y realizan todos los informes y conclusiones sobre lo ocurrido. Escuchen este otro dato que pone un nuevo panorama al conflicto entre Rusia y Ucrania. En las últimas horas, el presidente Alexander Lukashenko amenazó a Ucrania y desplegó tropas en las últimas horas con Rusia a la frontera, luego de lo ocurrido en el puente de Kers. Asegura que este despliegue era clara la respuesta a las acciones de Kiev y su patrocinador en Occidente. El líder de Bielorrusia se reunió con toda la cúpula militar de su país y mostró toda la intención de entrar de lleno al conflicto apoyando a Rusia. Lukashenko dijo que habló con Putin y acordó desplegar un grupo especializado en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 Y se ha cansado de las provocaciones que han surgido últimamente y de amenazas de provocaciones a su país en la frontera. Por eso está decidiendo hacer las transferencias de equipos pesados a la frontera, teniendo en cuenta los movimientos de las tropas ucranianas. Y según los analistas, por aquí, por esta parte, se podría abrir otro frente de batalla, dicen los expertos políticos internacionales y analistas militares. Y esto pone la realidad de que las cosas están de un color oscuro y Dios nos libre todo esto se salga de control a un inminente conflicto regional o quizás mundial y lo que más preocupa amigos es que nadie quiere ceder ni Ucrania ni los aliados que están sumando más armas para Kiev mucho menos Rusia que ha anunciado que este es el inicio de una serie de respuestas asimétricas por lo sucedido con el puente de Crimea. Desde la Unión Europea así se han referido a las respuestas de los bombardeos de Rusia a Ucrania en las últimas horas.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 Peter Stannon ha dicho que esto equivale a un crimen de guerra, hacer bombardeos a zonas civiles, por parte de la presidenta de la Comisión Europea ha dicho que se debe de crear una comisión o un tribunal especial para juzgar los crímenes perpetrados por Rusia y por el lado del secretario general de la OTAN, Jane Stoltenberg también se ha pronunciado en las últimas horas sobre estos ataques rusos a Ucrania ha condenado los bombardeos a las infraestructuras civiles de Ucrania y desafía a Rusia diciendo que la alianza seguirá apoyando militarmente a Ucrania en su lucha contra la la agresión del Kremlin, el tiempo que sea necesario. De otra parte, terminamos este video diciendo que el expresidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, considera que el planeta se encuentra al borde de una tercera guerra mundial debido a la estupidez de su sucesor en la Casa Blanca, Joe Biden. Esto dijo Donald Trump en sus redes sociales en las últimas horas. Debemos exigir la negociación inmediata de un fin pacífico a la guerra en Ucrania o terminaremos en la tercera la mundial advirtió Trump el 9 de octubre durante un meeting del Partido Republicano en la ciudad de Mesa, Arizona. Nunca habremos tenido una guerra como esta y todo se debe a gente estúpida que no entiende nada, dijo. La Casa Blanca ha dicho que las advertencias de Biden sobre un armagedón nuclear son injustificadas. Tenemos que ser inteligentes y ágiles. Tenemos que saber qué decir. Qué hacer y estamos diciendo exactamente lo incorrecto. Terminaremos una tercera guerra mundial, insistió el mandatario. Trump habló esto después de que la semana pasada Biden manifestara que el mundo ha afrontado hoy la mayor perspectiva de un armagedón por primera vez desde la crisis de los de Cuba desde 1962. Biden hizo estas declaraciones a raíz de las advertencias de su homólogo ruso Vladimir Putin de que utilizaría todos los medios a su alcance para defender a Rusia. Posteriormente desde la Casa Blanca afirmaron que Washington no dispone de datos que demuestren que Moscú planea usar armas nucleares. ¿Qué opinan ustedes amigos? Los invitamos a que nos dejen sus apreciaciones en la cajita de respuestas y si son nuevos a que se suscriban al canal, a que activen la campanita roja de notificaciones y bueno, muchas gracias a todos ustedes. Ojalá esto no se salga de control. Nos escuchamos en el próximo video. Muchas gracias a todos. Información, noticias, contexto, todo lo que necesitas saber en Noticias de Última Hora.